El primer Final Boss, chavales y chavalas. Qué guapo. Vamos a meterle. Ahora sí que se ha desbloqueado. Tenemos todos los súditos. Eh, recordad que tenéis que liberar. A, bueno, tener una especie de, de, de X número de suditos para desbloquear los diferentes tipos de fases de, de los Final Bosses, ¿no? Del juego. Wow, wow, wow, wow, wow. Se viene, ¿eh? Se viene. Hala, todos esos bichos que tienen que matar son pocos, en verdad. Me estoy hartando de ti, corderito. Hora de. Que me comas la verga, vale eh, Todos esos adeptos vienen a por mí Lo que no sabéis es que yo tengo un cacho de arma Ah, no, se va a transformar en algo Ah, los está sacrificando, entiendo ¿Eso es Lessie? Guapísimo de Hermano, te voy a reventar, lo sabes, ¿no? Así, ah, o sea, qué guapo Lessie, ¿no? O sea, si yo me haré, o sea, yo podré Transformarme en eso Mierda los bichos que están por ahí los tengo que matar los primero eh O sea, estos de aquí los tengo... A ver si ¿sí le pongo veneno al bicho Vale, vale, vale. Tengo una ulti, sí Banana, fácil, ¿no? Facilillo. O sea, se supone es que Facilillo, entre comillas. No quiero hablar muy harto, pero más de media Vida hasta afuera ya. Uf Le voy a testar a todas, eh O sea, bueno, supongo que lo interesante Creo que no le puedo poner veneno a los bosses, ¿no? Por lo que estoy viendo O sea, o por lo menos no responde a Más de media vida afuera, ok. Mato a los bichos Lo primero, matar a los bichos Es más, voy a tirar esto aquí y ahí vamos Matar al los bichos, ey Va, vale, estoy roto, ¿no? Aunque ese bicho me ha dado, me cago en la puta Maldita babosa Vale, aquí Vale, lo he reventado, gente, ¿eh? Bueno, a ver, que también tengo una buena sinergia Y me ha una buena run, eh Voy a tener que tirar aquí un triángulo, ¿no? Uf Ey, yo, yo de locos, eh O sea, se está poniendo chungulo el Porque me estoy centrando, creo yo, que los chiquitines Voy a... Voy a darle focus a él Con el ulti ya estaría Vale Muy fácil, ¿no? Para ser el primer boss, creo, claro O he tenido mucha suerte de tener una sinergia muy buena. Vale, muere. En 3, 2, 1. ¡Pum! La boquita, guachín. Guapísimo el primer botón ¿no? Logro desbloqueado. Eh... No ver eh, el Mai. ¿Cómo? No ver el Mai, o sea que. Dios, se queda con el corazón. Corazón del hereje. ¡Wow! Voy a ser una oveja macheta. Eh, ¿has, conse has conseguido el corazón a un latiente de un hereje. Eh, dice: La eh, corona roja se puede alimentar de este corazón para desbloquear nuevos poderes. Oche de la corona. Ve al altar de tu templo para desplegar, ¿vale? Guapísimo, primer boss eh, del juego hecho Qué chulo, tío, o sea, guau, wow, eh Y eso, ¿dónde me llevará? Recompensas, ¿no? Ajá, Vale, un trofer por matar a Leslie Foresta oscura, ah, ya puedo venir para acá Ah, ok, solo es una decoración, ¿no? Está guapo también el custom de decoración, la verdad ¿Habéis visto todo lo que me te da un boss? Guau, guau, guau, guau, guau Una nueva forma, para un conejito, ¿sabes? Literal Qué worth it, tío Y ya está, ¿no? Súper guapo, verdad la dinámica de los bosses me gusta bastante, está muy chulo, tío Bueno, aquí hemos tenido suerte, realmente Hemos tenido mucha suerte porque a copia mentir O sea, la verdad es que me ha tocado una sinergia muy buena Y encima he podido gradear básicamente la daga, esa topocha Por una por un garrote venenoso, ¿no? Leche ha caído ante ti como un grano de arena ante la marea Qué guapo, sea, Literal, soy la puta oveja del culto de de delante, tío Necro sí, <risa> yo, yo soy joven ¿eh? Eh, eh, eh. Está guay La verdad, me, me, me molesta mucho que no puedas Llegar a hacerlo tú campeón de Zary desde móvil eh, eh, eh, eh. Este es el segundo boss ¿eh? Por fin llevo mucho tiempo esperando este momento Reconciérate con, conmigo eh, O sea, ¿qué? contigo misma criatura Pues no saldrás de este templo Aquí, pues bueno, ya me entendéis, es súper complicado Pero le tengo más o menos el timing pillado ¿Sabes? De lo que es el bicho Está guapo como le dan su fe, se pone cheto Se pone modísimo y eh, da como lugar una rana cabrona esa anfibia Increíble Tengo más o menos el timing, yo creo que puedo Hoy podré Vale, lo he congelado, no No tengo, no tengo el veneno, tío, en verdad no sé si voy a poder Ya ves, ellos. es que sin el veneno flipa Bueno, a ver, sí, en verdad sí puedo Simplemente tengo que no abusar Y no ser un abusón De querer spamearle muchos golpes Y controlarlo al máximo oponente O sea, literal, solo tengo que hacer eso No puedo ser, eh, no puedo ser eh, eh, impaciente ¿Veis? Ahí le he quitado mucho Y eh, aquí se va a ir ya la segunda fase Mierda, eso es lo que debo de esquivar, tío Como sea, esa fase es la peor de todas Os lo prometo, la de la lengua Pero creo que sí, ¿eh? Vamos a conseguirlo, gente Voy a, voy a intentar hacerla aquí para tirar todas las moscas Del puta madre, Buah, se puede, se puede, se puede venir, gente Se puede, ¿le puedo pegar otro triángulo? Uf, vale, sí que sí, ¿eh, gente? Segundo voz muerto, wow Voy a pasar de los bichos, los vi ahora y voy a ir a por él Ah, no, tengo que matarlos, ¿no? Qué cabrón, tío, me está obligando a matar A sus propios, wow, bichines Vale, voy a pegarle primero a las ranas que tiran los bichos y hago primero el triángulo aquí, boom. Y ya me lo quito del medio. Puede que muera, ¿eh? O sea, pero valientemente digo que eh, lo conseguimos. Por mi huevo. Va, va, va, va, va. En la vida, ¿no? O sea, triángulo, ¿vale? Hijo de puta, tío. Y yo, exagerado, hermano. Supongo que el focus es los bichos grandes todo el rato. No puede ser que le quede dos toques. Vale, saldrá el bicho grande ya. Vale, boom. Eh, no abuso, no abuso. Vale, se puede. Triángulo, boom, va, se puede, gente. Segundo, por muerto, toque de gracia. GG, logro desbloqueado. Eh, no no decir el mal. Guapísimo. Vamos a arrancarle, corazón del hereje. Súper guapo. Súper guapo. ¿Cuántos pis? Enseñan la pis. Será, Que gacho este pibardo, me encanta. Será, onzo? eso pasaría eh, si fuera esto un, eh, un canal de una piba, ¿sabes? En plan, hottube. Súper guapo. Segundo, Bueno, me ha costado He tenido que bostear bastante ¿eh? Lo que es la aldea, lo he tenido que bostear al máximo exponente No me ha dado ningún súdito, tío, qué putada Podré seguir hacia adelante en la propia room Pero creo que volveré a casa Para eh, hacer ya las misiones Porque seguro que en el lore ahora podemos llegar a continuar Con misiones nuevas Eres el derrotado, segundo boss, eh, nos quedan dos Y creo que seguramente haya un eh, sexto boss supongo, Perdón, un quinto boss O sea, creo que se van, a juntar, se van a juntar todos O este va a ser el propio boss un random, muchísimas gracias por ese mega follow, Bonardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá como en Twitch, bienvenido, pana ¿Cómo estamos y cómo va este jueguecito con, eh, bueno, con Flow, eh, Con el Flow Corderillo. Después del de competitivo y de, por supuesto, probar el maldito eh, Backpack Hero que me ha encantado. Un poquito de curo eh, de, de LAN. ¿Cómo disfrutaba viéndote destruida a Ejeque? De su arrogancia estaba destinada a acabar con, con ella. Tu cruzada sin piedad eh, contra la antigua fe hace que se eh, encoja mi frío e inerte corazón. Ese tiene que ser un bow, gente. Sinceramente, tiene que ser un boss, tío Y como estamos un random eh, boa tarde Vamos a meterle El pastor se hará camino Entre la maleza Formará ríos y el desierto eh, ¿Cómo? Ríos en el desierto Y despertará la luz, la luz de la oscuridad Increíble Somos el puto Mesías, tío super Se desbloqueó, gente Nos vamos al tercer final boss Son cuatro en total Y creo que quien nos revive y nos lleva otra vez a hacer la run Creo que ese bicho también es parte de, del concepto de un boss Segurísimo, 100% Pues aquí estamos, gente Bienvenidos a eh, Salamardo Increíble, el bicho este acuático, cabrón Da mucho cringe, eh Criatura insignificante. Te voy a, eh, a demostrar cuál es, o sea, cuál es tu sitio A ver qué se convierte en una cosa grotescamente fea Y acuática, seguro están guapas las transformaciones son muy cringos un, ¡Un pulpo, tío! ¡Lol! ¡What! Uy, este bicho parece mucho más serio que los demás, ¿eh? ¿Y este me tenía miedo? ¡Joder! ¡Lol! ¡Uy! ¡Solo son garrapata. ¡Lol! Este bicho sí que es complicado, ¿eh? Cuidado con este bicho Aunque le quito un huevo ¡Qué basto, chaval! ¡Qué bastedad, chacho, lo que le quito! Pero él me quita muchísimo también ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es eso? ¿Qué? Bota fumero que dispara. Mierdas. Tengo que quitar del medio las carrapatas, tío, ¿no? Vale, nada, nada. Me quedo aquí a rango, ¿no? Y lo reviento. En la vida, ¿no? No me arriesgo. En verdad sería interesante matarlo ya. Pero no, no sé si voy a poder, ¿eh? Si tengo un persi. Mierda, no tengo. ¡Dios! Me muero, gente, ¿eh? Me muero. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Por la carrapata. Mierda. Nada, nada. A fuego. A fuego, gente. A fuego. Tengo que. Tengo que hacérmelo. Tengo que hacérmelo. Confío, confío. Confío en que tengo un perk ¡No, mierda, no tengo! ¡Uh, ¡Oh, mierda! ¡Oh! Increíble, un toque, le queda un toque, gente Lo tengo, creo A ver si me hace ese ataque y predecimos un poco lo que hace Porque si no estoy jodido, tengo un perk ¡Bum! ¡Eh, un toque! ¡Hostia, que no llego! ¡Oh, llegué! ¡Increíble! No escuchar al mal Increíble, y gente Guapísimo ¡Eh, eh, es que me matan esas cosas! ¿Os imagináis que me llegan a matar a esos bichos? La concha de la lora, vale. Otro corazón del hereje. Y yo, increíble cómo me la ha marcado, ¿eh? al final. Thanks god ¡Buah! Wow, tercera puerta, eh. O sea, diablo. Y yo tengo ganas de. Te... Ahí está el último boss. ¡Wow! Ahí está el puto. <risa> Nueva no formada de tu... un castor, ¿sabes? El último boss del juego está ahí. Un trofeo por matar a Calamar, ¿sabes? Ah, esos son los trofeos. Wow. ¡Ah! ¡Anclara profunda! Ancla profundo O sea, tenemos esos putos eh, trofeillos ahí que guapo Increíble Vamos a ver qué hay Eres el derrotado eh, no, ah, no hay recompensa Solo esa Ni tan mal, eh O sea, ni tan mal, gente Muy, muy buena onda. La run nos ha salido en 8 minutos 44 Muy worth it, eh bueno, Vamos a hablar Esto tiene que ser el final boss fijo, tío Cayamar siempre ha sido un cobarde Sus tierras serán más prósperas ahora Que ese patético Yorika eh, no, es, eh, no es más como un montón de... Digo, de carne de putrefanta. Pronto seré libre y el mundo eh, se eh, Reará eh, a mi imagen, todos se unirán A la sexta y se inclinarán ante mi nombre Ya sabéis, ¿no? Que nosotros vamos a matar a ese bicho, seguro 100% y yo os lo prometo, chavales No tiene sentido, el sufrimiento Se convertirá en un triunfo y las presas en depredadores Vale Worth it, bro, que qué tip, ¿no? Nice, nice Ah, ¿no? Pues ya está, gente, vamos a darle Final battle Vale, estos son huesos, tío, o sea, free huesos más en que se transforma, campeón y lobo. El del caos, el de la plaga, la del hambre y el de la fuerza. Cinco, son cuatro, luego tres, luego, otro, o sea, luego dos, luego uno, luego nada. O sea, estuvo el último capullo que queda, ¿eh? Vamos a ver, a ver, campeón, tiene toda la pinta. A ver, rollo araña, ¿sabes? Capullo de araña y tal, seguro que es una araña. Y la cara tiene rollo de araña. Más que nada poner... Guapísimo, si es una araña, campeón <risa> Pero es una araña, es una araña cabrona, o cuidado Dios Hostia Vale, vamos a intentar memorizar sus movimientos solo esquivando, ¿vale? Tiene un ataque nada más Esta locura, ¿no? Un chaval Tengo que congelarlo No llega Vale Pues lo era, ¿eh? O sea, si, pues, es qué raro, a ver Es que tenía todo... Porque, porque la run, campeón, es así Como que la run hay arañitas que te indican pues, Hostia, en el culo no le nada ¡Ah, es que me está tirando arañas! ¡Qué perro! ¡Me cree que eran bombas! ¡LOL! A ver, yo creo que sí que lo puedo tanquear, eh. Hostia. Hostia, pues no, eh. Cuidado que se ha puesto una. Entiendo que va a hacer eso hasta que. Eso sí es el veneno, ¿no? Uf. Puede que me lo haga, ¿eh? Pero también me puede matar si la cago con las arañitas. Tengo que matarla, tío, las arañas. ¡Hostia! Tengo que meterle el perro. No, mierda, no tengo. Gente, cagué, ¿eh? Dios, Dios, Dios, qué locura, bro. Chimura, chamura. Eh, bueno, LOL, vaya fa. ¿Cómo se nota que la, el último bicho, eh? Puede que me toñé, eh. Yuyu, para allá con las bombas, cabrón, están locos. araña cabrona. Uf. Es que tengo el arma lenta, tío. O sea, tengo un hacha súper lento y el bicho es como rollo, méteme de veneno, o sea. Vale, creo que lo tengo, eh. Vale, guapísimo. Vale, está guapísimo, gente. La cagó. Qué guapo, lo creo bloqueado No pensar, no pensar el mal. Guapísimo ¿Qué pasará? Ahora? No, ahora ahora va el final boss de verdad, ¿no? O sea, el final boss de verdad tiene que ir ahora Por cojones Pero por cojones Pero por cojones Este de verdad es el final boss GG, grande es el lobo Yo creo que ahora viene la pelea de verdad, campeón Te lo juro, ¿eh? O no, quién sabe Para iluminar Una de sedas, ¿sabes? ¿eh? Me encanta Está guapo, ¿eh? Este, este combate ha sido, sin duda alguna, el lobo El más difícil, ¿eh? Más difícil de todo, macho Dios, ¿otro más? Ah, claro, en verdad, no sé Supongo que esto es un... Ah, me lo dan todos, ¿no? O sea, me falta uno no lo da? No, no me lo da Entonces, qué raro eh, Dios mío, Dios, qué locura ¿eh? O sea, han enfermado, ¿sabes? Eres el derrotado, ¿qué pasará ahora? Ahora se parten la, las cadenas a los dos guards del centro ¿Y qué? ¿Nos da la posibilidad de matar al final boss de verdad? No, seguro, fijo, 100% Si así, me lo hago mañana Aquí lo tenemos, este, este seguro que es el final boss, tío O sea, no creo que el juego acabe aquí Shamura era débil, nada inteligente. Su corta mente no, eh, no alcanzaba a vislumbrar eh, las múltiples... Eh, las multitudes de alguien como yo. Por fin ha llegado la hora de mi libertad. Eh, pronto tendrá... tendrás el honor de devolver la corona roja a su verdadero del dueño. Lo voy a matar, gente. He de admitir que le has portado casi tan dignamente como yo. Has sacrificado dos de estos para fortalecer la secta. Para fortalecernos. Has asesinado a nueve adeptos a sangre fría LOL, me está diciendo todo lo que he hecho Tu sed de sangre es digna de admiración Receptáculo, pero la corona es mía Y nadie, nadie es digno de ella, solo yo Deberás entregarme Entregar tu vida y devolverme Lo que me pertenece para que después de un milenio Todos puedan volver a disfrutar De mi gloria, pero no podemos No podemos hacerlo aquí, la puerta final te espera Rápido, lo sabía Lo sabía Hijo de puta, eh Hijo de puta, tío Oh, Cordero, que sufrió sacrificio en el nombre de Dios, cautivo. ¿En qué nombre matarás a partir de ahora? Wow. Le voy a decir que no, ¿eh? Le voy a decir que no, hermano. Le voy a decir que no y voy a matarlo. O sea, literal. Literal. Voy a curar a Molbit para que no muera, obviamente. eso si os quiere mogollón, Ugu. Uh -huh. eh, never forget it. Price de Sam, my brother, San Sister. See you soon tomorrow. Gente, muchísimas gracias siempre por estar ahí a diario. Me cago en la leche. Hasta mañanita.